Hola, vamos a dar comienzo a la preparación al Cuerpo ayudante Ayudantes y dentro del Cuerpo de Ayudantes vamos a comentar un supuesto del tema 1 de Derecho Penitenciario. Empezamos por esta materia que es una de las que más dudas nos generan. En nuestro caso en particular, bueno, como sabéis, sacamos los test y los supuestos de nuestra plataforma que encontraréis en testesferoposiciones.com Desde aquí el que quiera matricularse lo puede hacer directamente, aquí en Contratar. Y yo voy a ir a la versión que tenemos gratuita donde tengo preparado este supuesto del tema 1. Si os fijáis, Versa sobre el Título 3 de la Ley 23 de 2014, le daría a continuar y aquí podríamos ir viendo la corrección automática. Lo primero que se nos plantea aquí es el enunciado, como podéis ver, y nos habla de un sujeto, en este caso un interno rumano, que está cumpliendo una condena de prisión de 7 años. ¿Qué deducimos de aquí ya? En primer término, Rumanía pertenece a la Unión Europea. Entonces, a la hora de, de posibilitar un posible traslado al país del que es originario, tenemos que saber en primer término cuál es la ley aplicable. Bien, dentro del eh, marco de la Unión Europea, sabéis que es de, desde el 11 de diciembre del año 2014, todo aquello que anteriormente se regulaba por el Convenio de Estrasburgo, solo y únicamente dentro del marco de la Unión Europea se aplica la Ley 23-2014. ¿Vale? Introdujo una de las novedades que hay, que es una comunicación entre órganos judiciales que facilitó mucho más los trámites que en, que en las comunicaciones administrativas que se aplicaban con el Convenio de Estrasburgo. Aparte de eso, permitió que no solo los súbditos de los estados de los diversos países que habían suscrito, previamente el Convenio de Estrasburgo pudieran ser trasladados la Ley 23-2014, como novedad añadió el término residente, es decir, no es necesario únicamente ser nacional del país que es originario, sino que valdría también con el hecho de ser residente. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Esta condena de siete años ya deducimos de aquí que se ha iniciado la ejecución de la misma. ¿Por qué es importante esto? porque después tendremos que dirimir si se ha dado comienzo o no a la ejecución de la misma para saber cuál es el órgano judicial encargado de la transmisión de la resolución. ¿Vale? Entonces, importante, tenemos yo os aconsejo que vayáis haciendo anotaciones, es decir, anota anotaciones en el propio supuesto cuando vayáis al examen en Madrid. Es decir, esto es importante porque si se ha dado inicio a la ejecución de la sentencia, es un órgano judicial y si nos ha dado comienzo será otro diferente, ¿vale? También comentaros que esto, el título 3, solo regula la transmisión de las sentencias que están pendientes total o parcialmente de cumplimiento. Si nos vamos al título 2, se, se, eh, se aplicaría para la, para la ejecución de las eh, o bien para el enjuiciamiento de todos aquellos sujetos que están pendientes de juicio, preventivos... As que tengan como, eh, pena al max, eh, como pena 12 meses de prisión en su parte máxima, en su rango máximo... o para el cumplimiento de todos aquellos que tengan pendientes penas privativas de libertad de al menos 4 meses. Eso lo veremos en supuestos a continuación. ¿vale? Nos dice aquí que solicita al centro penitenciario, al jurista, la aplicación de este eh, traslado al país del que es originario. Sabéis que un interno, cuando ingresa en prisión, lo primero que hay que hacer es informarle de todos los traslados y convenios en los que eh, España haya suscrito con los diversos países, ¿vale? Que eso se usará al ingreso en prisión. Pues bien, la primera pregunta nos dice, eh, lo que tenemos que diferenciar en esta primera pregunta es el procedimiento aplicable. Aquí, como bien sabéis, la que se va a aplicar es la Ley eh, 23/2014. Y en este caso, el título 3. Como veis, está correcto la opción que yo marco. ¿Por qué está incorrecta la opción A? El Convenio de Estrasburgo no se aplica porque este ciudadano pertenece al marco de la Unión Europea y la fecha que nos remarca el enunciado es posterior a la entrada en vigor de la Ley 23 de 2014. Como sabéis, data de 20 de noviembre, pero entró en vigor el 11 de diciembre. ¿Vale? Si queréis ver la solución justificada en la aplicación, pues podéis pinchar ahí y podréis ir viendo las soluciones de cualquiera de ellas. Si tenéis algún error en el supuesto que todo puede pasar, yo puedo importar las preguntas y me puedo equivocar al marcar la correcta o igual ese día tengo un mal día y no estoy corrigiendo las cosas adecuadamente. Considero que vosotros como opositores muchas veces domináis la materia y habrá algo que queréis debatir y en ese debate también va a fomentar y nos va a permitir mejorar y aprender a todos, ¿vale? Bien, la segunda de las preguntas que nos plantea es ¿a quién debe, eh, el jurista, le informará que debe solicitar al juzgado que editó sentencia en primera instancia? Aquí es lo que os comentaba anteriormente. ¿Se ha dado inicio a la ejecución de la sentencia o no se ha dado inicio? Sabéis que son figuras distintas las que transmiten la resolución. Tenemos que diferenciar lo que es la transmisión de la resolución y después... El reconocimiento y acuerdo. Si este sujeto va al país del que es originario, la transmisión tienen que ser los órganos judiciales españoles, los que la hagan. Y la, el reconocimiento y acuerdo, los órganos judiciales del país al que quiere ir a cumplir, en todo caso. Entonces, aquí tenemos que separar o tenemos que eh, interpretar en base al enunciado, si se ha dado inicio al cumplimiento de la sentencia... Si se ha dado inicio sería el juez de vigilancia penitenciaria. No lo confundáis nunca con el juez central de vigilancia que es el que se encarga después del control de la ejecución. ¿Vale? Y si no se hubiera dado inicio al control, uh, perdón, si no se hubiera dado inicio a la ejecución de la sentencia, sería el juez o tribunal que ha dictado sentencia en primera instancia. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí que ya está cumpliendo condena de siete años... Tendríamos que decantarnos, en todo caso, por juzgado de vigilancia penitenciaria, que sería el que transmitiría la resolución. ¿Vale? La opción D sería la correcta en todo caso. Bien, la pregunta número 3 nos dice, señale la respuesta correcta. Nos dice, el jurista le informará que el procedimiento aplicable no se puede iniciar a solicitud del condenado. Esto ya es incorrecto. Sabéis que el procedimiento se puede iniciar. O bien a solicitud del condenado, o bien a solicitud del estado de emisión de la sentencia, o bien a solicitud del estado de ejecución de la misma. El que emite la sentencia condenatoria, en este caso, será España. El que la va a ejecutar, ejecutar aquí va a ser Rumanía. Y el interesado, en este caso, será el interno. Podría ser a solicitud de cualquiera de los tres. ¿vale? Entonces, en base a las opciones que nos plantea, tenemos que decantarnos por la opción D en la que ninguna es correcta, ¿vale? La cuarta pregunta, para que podáis ir leyendo y contestando a la vez, nos pregunta eh, el hecho de notificarle al condenado y si tiene que ir asistido de intérprete o no. Es decir, el auto por el que la autoridad judicial competente acuerde la transmisión, es decir, el auto de la autoridad judicial competente en España, sería el juez de vigilancia, se le tiene que notificar personalmente al condenado. Eso es totalmente correcto. Después, el ser asistido de intérprete o no, en ningún caso, puede ser en todo caso. Desconfía siempre de las respuestas categóricas, ¿vale? Es decir, todas estas suelen ser incorrectas, porque siempre hay una excepción. Entonces, la opción que nos tenemos que decantar aquí es la opción de Dinamarca, ¿vale? La quinta pregunta nos habla desde que el estado de ejecución, en este caso Rumanía, acuerde, reconozca y acuerde el hecho de que ese sujeto del que es nacional pueda cumplir en su país, cuál es el procedimiento para llevar a cabo este traslado. El plazo que hay es de 30 días, que se puede ampliar. Si en esos 30 días no se pudiera llevar a cabo el traslado al país del que es originario o, o, o residente, se pondría una nueva fecha y esa nueva fecha nos daría un plazo, o desde que se establezca esta nueva fecha tenemos un plazo de 10 días más, es decir, podría darse el caso que ahora a 31 de enero de 2021 se acuerden 30 días, no se pueda llevar a cabo por circunstancias excepcionales y se establezca una nueva fecha que no es eh, como los plazos administrativos 10 días a posteriori, no, esa nueva fecha igual va para septiembre del 2021. Pues desde que se establezca esa nueva fecha hay 10 días para llevarlo a cabo, ¿vale? Aquí no nos pregunta nada por esa ampliación, simplemente nos pregunta sobre el plazo originario, que no podría superar 30 días, ¿vale? Si le damos a siguiente podremos ver la corrección, mostrar la corrección y con esto ya tendríamos el supuesto corregido. Comentaros que podéis hacer test en la plataforma, os habilitaré también más adelante test de forma gratuita para que podáis hacer... Y los vamos a ir comentando. Si os suscribís al canal de YouTube, ahí podréis encontrar pues, todos estos vídeos explicativos, igual que en las, plaza, en las páginas y grupos de Facebook, Funcionario de Prisiones 2020, Esfera Penitenciaria, Esfera Oposiciones, y, por supuesto, en nuestra plataforma de test que tenéis aquí en el navegador testesferoposiciones.com. Espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis cualquier duda... Me podéis eh, plantear por correo electrónico o eh, comentar el vídeo y os atenderé gustosamente. Un saludo. Chao, chao.